No, no voy a ir a ningún sitio, estoy atado, te amo, así que me quedo aquí. Ni no pienses siquiera, no voy a ir, tú sabes que eres mi amor, pero no debo ir. Cuando las noches sean frías, y tú te sientas triste y muy sola, yo estaré ahí, aunque no esté, estaré a en tu casa. No hace falta estar físicamente, no hace falta estar allí presente. Mi alma lo está y permanente, no hace falta estar a veces frente a frente. Siempre he sido y lo seré. ...libre y feliz y a la vez como un pájaro... ...más vivo la realidad y la acepto como tal... ...aunque no pueda estar a tu lado. No, no voy a ir a ningún sitio... Estoy atado, te amo, así que me quedo aquí. Y no pienses siquiera, no voy a ir. Tú sabes que eres mi amor, pero no debo ir. Di una palabra, nada más. Sueña un sueño, nada más. La vida es solo un sueño, en verdad. Y tú y yo podemos cambiar la realidad. No hace falta estar físicamente, no hace falta estar allí presente, mi alma lo está y permanente, no hace falta estar frente a frente. Así que cuando las noches están frías y tú te sientes muy sola, yo estaré a tu lado en tu casa, yo estaré a tu lado en ¡Suscríbete al